Durante el actual gobierno municipal de Puebla, encabezado por el presidente Eduardo Rivera Pérez, se han registrado 30 homicidios dolosos conforme a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Derivado de lo anterior, en un mes, la capital del estado pasó del lugar 29 al 28 en la lista de los municipios con más homicidios dolosos en el país. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública también informan que de agosto a diciembre del 2021 se han registrado 76 homicidios dolosos en la ciudad de Puebla. Esto significa un aumento del 7.89% con respecto al mismo periodo de 2020, donde se reportaron 70 asesinatos en Angelópolis. Para el último mes de 2021, se registraron 13 homicidios, lo que representa un aumento del 17.11% con respecto a las cifras reportadas un mes antes. Los municipios que encabezan esta lista son... Tijuana, Baja California con 650 homicidios dolosos, Ciudad Juárez, Chihuahua con 500 homicidios, Cajeme, Sonora con 277 homicidios, León, Guanajuato con 299 homicidios y Zamora, Michoacán con 188 homicidios. A nivel estatal, en Puebla se contabilizan en el transcurso del año pasado 870 homicidios dolosos, lo que representa el 3.83% de los 33.308 asesinatos reportados en todo el país. Con ello, Puebla es la décima cuarta entidad con la mayor incidencia de este delito, después de Nuevo León con 3.000 asesinatos y antes de Oaxaca con 829 homicidios. En la lista la encabezan los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, que registraron el 50.1% de los homicidios del país. De los 870 homicidios dolosos reportados en el estado de Puebla, el 8.74% corresponden a asesinatos cometidos de agosto a diciembre de 2021.